Bien, regresamos en esta producción especial con motivo del 243 aniversario de la fundación de este municipio de San Francisco de Macorís, donde hemos estado pues describiendo junto a estos tres profesionales de la arquitectura de aquí de San Francisco de Macorís. Chuchu Ortega, Elías La Antigua y Jean Oleaga. Y seguimos describiendo la historia urbanística de este municipio de San Francisco de Macorís. abordado de una forma apretada todo lo que es el surgimiento de San Francisco de Macorís hasta ahora como ciudad, pero ahora nos toca hacer algunas, algunos apuntes sobre las problemáticas, los desafíos y las posibles soluciones que puede tener San Francisco, nuestro San Francisco de Macorís en vista a esta nueva época que estamos viviendo, de cómo podemos abordar esos problemas y qué posibles soluciones podemos tener. Bien, en esta parte de donde las la problemáticas, los retos que tiene la ciudad, eh, San Francisco de Macorís, así como mencionábamos, citábamos hace un momento que fue una ciudad siempre atractiva para los flujos de inmigrantes extranjeros. Bueno, pues sigue siendo una ciudad atractiva para los flujos de, de, de inmigrantes internos de la ciudad. Siempre va a ser una ciudad receptora de flujos migratorios de las zonas aledañas rurales. Vista de ese flujo migratorio surgieron asentamientos humanos muy importantes dentro de la ciudad el barrio el Valle, que antes era un barrio, era un sector el Valle, que está conformado por 17 barrios. El más grande. Los Espínola que eh, eh, comenzó como una invasión de terreno allá en los años finales de los años 90, a principios de 2000, y hoy en día ya va por la cuarta etapa de Los Espínolas, y no, no sé cuántos barrios más. Se dice, eh, extraoficialmente, que ahí en esos dos sectores está concentrado entre el 25 y el 30% de la población de San Francisco de Macorís, en esos dos grandes eh, sectores de la ciudad, y va a seguir creciendo por una ciudad atractiva, por las condiciones que hemos citado antes, de esos flujos migratorios. Entonces, un desafío, un reto que tiene la ciudad, es asumir, poder estar preparada para seguir recibiendo ese flujo migratorio. ¿Por qué? Porque ese flujo migratorio, así como citamos, que el ancho de vía de las calles es el mismo de muchos años, con un parque vehicular mucho más grande, nuestro equipo de infraestructura en la ciudad para proveer los servicios en la ciudad, siguen siendo los mismos, pero por una cantidad de población mucho mayor que la que tenía antes. Y eso trae consigo una degradación de, de ambiental de las vías, de los servicios que se ofrecen, de agua, electricidad, de drenaje sanitario y todo eso. Y es un desafío que tenemos como ciudad. Sobre todo los problemas medioambientales. Sí, para poder eh, eh, recibir estos flujos migratorios que no se van a detener, van a seguir porque San Francisco es una ciudad pujante, progresista, que si siempre trae consigo esos grandes flujos migratorios, pero que no estamos en capacidad o no estamos preparados todavía para recibir esos grandes flujos migratorios. Entonces ahí viene la informalidad, los sectores informales que van surgiendo, eh, sobre todo en la parte alta de la ciudad. Sí. Bien, eh, el desarrollo de San Francisco, como dice Jean, eh, hay que comenzar ya a planificarlo en virtud de que sus ensanchamientos no planificados crean grandes problemas en lo que es la continuidad vial. Hay que buscar la manera de crearle a San Francisco de Macorís, desde el punto vial, desde el punto de vista vial, nuevas alternativas que provoquen el dren interno desde el interior hacia el exterior. Porque por suerte ya tenemos eh, en construcción una, una media circunvalante, sí. una media circunvalante que va a drenar con mucha facilidad y va a evitar la penetración de vehículos pesados a la ciudad. Pero aún así vamos a seguir con cuello de botella, que hay que seguir estudiando a San Francisco de Macorís desde el punto de vista puntual, ya que hay graves problemas, porque así como podemos drenar de Nagua a Santo Domingo y Santo Domingo a Nagua, hay que ver cómo eh, drenamos eh, la otra parte de Tenares, Alcedo, Moca y esa y Villatapia, y Villatapia sí. toda esa zona, ver cómo la drenamos. Mientras menos vehículos aforen hacia el centro de la de la ciudad, pues eh, existe la posibilidad que la carpeta vial se comporten de una manera más ligera. Sí. Hay otros desafíos que nosotros tenemos, así como el sistema vial, pero también tenemos el sistema cloacal, que es una problemática este, sumamente importante, y la problemática también del de saneamiento del río Jaya y de la cañada grande. Son este, importantes puntos que son un desafío este, extraordinario para San Francisco de Macorís, que hay que remediarlo de forma... Eh, rápida lo más rápido posible para que no terminen por de, de desaparecer Sí, sobre todo porque sí. eh, la planta de tratamiento no da cobertura al 100% de la ciudad ni siquiera mm. al, al, al 65 o 70% creo, tengo que chequear la, estad la estadística para ver el, el dato exacto pero ese eh, el resto de la población drena sus aguas a, a, a las corrientes de agua, a los a, acuíferos que tenemos en la ciudad como son el río Jaya y la cañada grande, y lamentablemente se ven perjudicados por este crecimiento que dren, drenan sus aguas a través de sus servicios. Yo creo que el sistema de agua potable no es tan crítico, gracias a una intervención hace unos años, donde se planificó, se, eh, se rediseñó la rega abastecedora de agua, se ubicaron unos, tantes, unos tanques en puntos estratégicos en toda la ciudad, sí. que cada uno da agua a una parte de la ciudad. Ahora bien, esas aguas se usan en las casas, se drenan hacia dónde van esas aguas. Nadie se ha preguntado eso. Pero realmente esa es una gran problemática latente, silente, que tenemos en la ciudad. ¿Qué hacer con las aguas servidas? Que esperamos poder dar una solución antes de que nuestro medio ambiente se vea afectado de una manera irreversible. Sí, eh, cuando se hizo esa planta de tratamiento, prácticamente estábamos en la parte, en la parte alta de la ciudad. Eh. Había un dren natural sí. hacia allá y entonces se colocó eso. Pero luego vienen esa, esos ensanchamientos, como tú dijiste, llegan ahorita. Entonces, eh, topográficamente, esa es una parte baja. O sea, que llevar, llevar esos desechos cloacales hacia la planta de tratamiento, primero que cumplió su vida útil sí, sí. para el número de personas que se diseñó, eh, fue, fue un número íntimo. Entonces, eso quiere decir que ya hay que darle respuesta, porque son barrio, el barrio más grande de San Francisco de Macorís. Pero barrio no, es la zona sectores más eh, grandes de sí, San Francisco de Macorís. El sector más grande, porque es, estamos hablando de las tres cuartas eh, la, la cuarta parte de la ciudad. Eso quiere decir que a esas cotas, a esas cotas bajas, hay que darle una solución individual. Sí, eh, eh, y de hecho, para no tener que eh, las tuberías alimentadoras que alimentan esta planta para poder mantener el mismo ancho de la tubería deben, deben ser plantas separadas en cada parte, claro. porque si no, el ancho de, de tubería que tenemos ya allá, no soporta, ya, ya no soporta el, más, caudal, el caudal. No soporta mayor caudal. Pero también creo que toda esta problemática tiene solución. San Francisco es una ciudad, que, si lo vemos en, en el mapa, eh, eh, ustedes como colegas arquitectos podrán eh, eh, eh, corregirme, tenemos un mapa que en la trama urbana, lo que es la calle, la, lo que es la ciudad, bordea en la parte sur, la parte este, el río Jaya, no cruza hacia allá porque no hay una un puente físico que me conecte hacia la sabana de San Diego, que es el gran pulmón que tenemos de aquel lado de la ciudad, a excepción de tres puntos que no se conecta el puente, que esos tres puntos de la ciudad ha crecido, son la avenida Caunabo, en el Ciro Elillo, sí. son en la avenida Libertad y son en la detrás del hospital, donde, por el ensanche 24 de abril y todos esos sí, barrios la Caoba. Exactamente, Con la, la, el río se cruza en esos tres puntos, en esos tres puntos tenemos crecimiento de ciudad, esa parte de la ciudad, pero en, en todo el resto de la Sabana de San Diego está virgen, no tenemos crecimiento. O sea, es un, un, un área verde, prácticamente eh, a 50 metros de la principal vía de la ciudad, que es la presidente Antonio Guzmán Fernández. O sea que tenemos a nuestra disposición una gran masa de tierra, de terreno, para dar respuesta a todas estas problemáticas urbanas que podemos tener en la ciudad, las tenemos ahí, no tenemos que desalojar a nadie, no tenemos que eh, eh, eh, eh, hacer una intervención. Amoneta, una intervención enorme para que esos terrenos. están ahí, simplemente están esperando que se tome la iniciativa gubernamental, política, como quieran llamarle, para poder planificar esos terrenos para el momento que vayan, vayan a ocuparse. ¿Por qué? porque ya el crecimiento urbano está llegando hasta Mirabel, urbanizaciones, proyectos inmobiliarios, la circunvalación, etcétera, etcétera, y ya están muy lejos de la ciudad. O sea, va a llegar un punto en que los promotores inmobiliarios, los inversionistas, van a mirar, van a fijar la vista a la sabana de San Diego y van a decir, pero ven acá, yo tengo un terreno aquí eh, disponible cerca de la ciudad, que construyendo un puente lo conecto con una vía principal y tengo un terreno relativamente barato y un terreno caro y lejos que está allá, y en algún momento ese crecimiento va a, va a cruzar hacia la Sabana de San Diego. Entonces, yo entiendo que esa es nuestra oportunidad para dar respuesta a toda esta problemática que tiene San Francisco de Macorís, de espacio público, de, de, de tránsito, de avenida alterna para la circulación, de pulmón de, pulmón de la ciudad, sobre de, todo de construir con baja densidad o con alta densidad de espacios deportivos, de planta de tratamiento, de equipamiento, o sea, tenemos ahí disponible todos los terrenos que hacen falta para estas medidas, lo que tenemos ahí, lo que falta es la voluntad política y el plan para poder, cómo se va a manejar eso, que sea manejado de una manera organizada, un plan de ordenamiento territorial para la Sabana de San Diego, así como uno para la ciudad como está ahora mismo. Yo diría que es lo que nos hace falta ahora mismo para poder dar ese paso, que, que inevitablemente tenemos que darlo. Otra de las cosas que nosotros tenemos también que te, te, tomar en cuenta es no solamente esos desechos, sino también los desechos sólidos. Este, tenemos que embarcarnos en lo que es el reciclaje, sí. porque eso es, lo, eso es lo que va y ese es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos en San Francisco de Macorís y en todo el país, de eh, engancharnos al, al reciclaje y sacar provecho de la basura. Sí, sí, sí. Muy, sí, muy sí. de acuerdo contigo, sí, sí. sobre todo porque el reciclaje, el problema es que los desechos sólidos los vemos como basura. Tenemos que aprender a verlos como materia prima, los de desechos sólidos, materia prima para muchísimas cosas que pueden hacer. Sí, eso. solo tenemos que ver a Lerner en Curitiba. Eh, Curitiba es un ejemplo que, que, que da y que sobra, pero más que eso, tenemos ejemplos nacionales ya. Claro. Eh, en Duquece, en Santo Domingo, se está llevando a cabo un plan serio de y se convertirlo. Ahoga. Eh, en Relleno Sanitario, en Santiago ya se el plan está implementado. En Puerto Plata recientemente, porque tu, Puerto Plata es una ciudad turística, tú entrabas a la, la ciudad, era por el vertedero, que es una pena decirlo, ya no. Antes tú entrabas a Puerto Plata, era la, humade la humareda en al entrar a la ciudad. Claro. Sin embargo, San Francisco es una ciudad tan privilegiada que el vertedero, poca gente en la ciudad sabe dónde queda el vertedero, porque está en un lugar tan disimulado de la ciudad que casi nadie sabe dónde está el vertedero. Sin embargo, esperemos claro. que funcione de manera óptima como un relleno sanitario y no como un vertedero a asilo abierto. Claro, sí, porque la parte fundamental es eh, manejar el exibiado, Sí. que es precisamente el, grave, el, el, el peligro y el daño ambiental. ¿Por qué? Porque imagínate que estés cerca de un río, de, de un manto acuífero, eh, ahí es el grave problema. Sí, así es. Y hay pero, ejemplos nacionales de lo que tú mencionabas también está Sajoma. San José de las Matas, que tiene un programa de basura cero, sí. donde se recicla y se, se aprovecha todo, toda, todo lo que es, son los desechos los desechos sólidos. Yo creo que hemos eh, agotado un, este, un espacio estupendo que nos ha permitido Telenor eh, en este 243 aniversario de San Francisco de Macorís. Debemos agradecer a Telenor por este espacio que nos que nos ha dado y vamos a eh, despedirnos, por decirlo así, cada uno de ustedes este, con sus consideraciones finales. Bien, eh, quiero dar las gracias a todos por estar atentos a esta información, esta, este panel informativo y, y, y de aprendizaje, ¿por qué no? Que hemos participado todos en este día de hoy y que vivimos en una ciudad que debemos sentido, sentirnos orgullosos de nuestra ciudad, ya que es una ciudad pujante, una ciudad sui generis y una ciudad que todavía tiene problemas que todavía pueden solucionarse eh, no con una inversión tan costosa bien eh, gracias a Telenor gracias a, a mi compañero a lo que tengo gran respeto eh, solamente quiero decirle que la ciudad siente. Eh, cuidemos la ciudad. San Francisco de Macorís es una ciudad pujante, es una ciudad de futuro. Precisamente, eh, Yan decía ahorita, todavía tenemos un área de crecimiento sí. que nos permite hacer, gracias a Dios que todavía no. Todavía está. Que todavía esa parte, eh, casi de un kilómetro, casi un kilómetro... Llano, no permite que San Francisco tenga vida útil por muchos años. La ciudad más limpia es la que usted menos ensucie. Así es. San Francisco de Macorís no solamente es una ciudad pujante, sino aguerrida. Ha dado este, siempre la mano y ha puesto el frente cuando hay que luchar. Vamos a seguir adelante en San Francisco de Macorís para celebrar otros 243 años más con pujanza, con esfuerzo y con un crecimiento y un desarrollo eh, envidiable para muchas otras ciudades. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Desarrollo urbanístico de San Francisco de Macorís es el tema que hemos tocado en esta parte de lo que ha sido este 243 aniversario de la historia de San Francisco de Macorís. Monumentos históricos, edific edificaciones y cómo ha sido el desarrollo urbanístico durante estos 243 aniversarios de su fundación. Tocado por estos tres expertos, tres arquitectos de aquí de San Francisco de Macorís, Chuchú Ortega, Jean Oleaga y Elías Lantigua. Gracias por compartir con nosotros esta hermosa historia del de desarrollo urbanístico de San Francisco de Macorís. Les invitamos a que continúen con esta producción especial con motivo del 243 aniversario de San Francisco de Macorís y este grupo Telenor.